Este lunes, miembros de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte hicieron entrega a la Dirección del Comando Noreste de la Policía Nacional equipos tecnológicos con el propósito de aportar al servicio de inteligencia de la institución del orden. El comerciante Juan María García, al ser cuestionado, manifestó. Nosotros, por pues, petición de general, la directiva de la Cámara, eh, apoyando lo que es el, el crecimiento y el avance y poder tratar de hacer un buen trabajo a nivel de la policía,